Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y para continuar, pues como siempre, vamos a conectar con la musa, con la musa del Mundo al Rojo, con nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, eh... Están pasando cosas muy importantes en Estados Unidos y sobre todo esta noticia de la FOS que dice que un denunciante alega que el FBI y el Departamento de Justicia tienen un documento que revela un esquema criminal, atención, que involucra directamente a Biden y a un ciudadano extranjero. Esto son palabras mayores, Mabel. ¿Qué hay detrás de esta información de la FOS? Porque si dice que Biden forma parte de un esquema criminal junto a un ciudadano extranjero, estaríamos prácticamente a que el señor Biden tendría que abandonar la Casa Blanca si esto se demuestra mañana mismo. Así es, pero la estructura que tiene el Estado federal en los Estados Unidos no permite que sea tan rápido como muchos quisieran. Esta persona que ha servido como soplón o como testigo en una investigación que se realizó y que participaba de manera activa en el FBI, pues ha señalado que existe un documento, ha dado el número de documento y la información que se recabó en función de lo que se decía era una investigación importante para la época en que Joe Biden ejercía ...como vicepresidente de los Estados Unidos. En el Comité Judicial del Congreso, que en estos momentos está presidido por los republicanos... ...también hay una serie de incidencias que dan lugar a que esa información suministrada por este testigo... ...tenga una especie de cadena de información que aparentemente se habría violado... ...por parte del mismo Departamento de Justicia y de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en el marco de la negociación que se hizo donde Barack Obama... El, el vicepresidente para la época, Joe Biden, y posteriormente con los agentes que estuvieron de frente en el FBI, pues se silenció y hubo como una especie de acuerdo para no dar a conocer ese documento en particular que prestaba información sobre las reuniones o los acuerdos y los recibos de dinero que habría recibido el expresidente presidente ...y ahora presidente Joe Biden... ...de un funcionario extranjero... ...ese funcionario... ...según muchos de los que han estado... ...involucrados en esa investigación... ...tiene que ver con China... ...con el régimen chino... ...y ya se había hablado que... ...el hijo del presidente actual... ...el señor Hunter Biden... ...había establecido negocios importantes... ...no sólo con los representantes... ...del Partido Comunista Chino... ...para enriquecerse... ...prestando el servicio de lo que era la posición importante que tenía su padre en el gobierno de barack obama y a posteriori con la influencia que le quedó luego de ser vicepresidente aquí tenemos también información que se señala que estuvo involucrado con negocios en ucrania y también con jerarcas rusos esto no es nuevo viene desde hace mucho tiempo solo que ahora se expresa en un comité que está realizando la investigación y que dice que tiene pruebas suficientes que se han conseguido no solamente en la famosa computadora de Hunter Biden sino también en una serie de diligencias que se han hecho desde el mismo Congreso a través de los bancos a los que se les solicitó los rastreos y las transacciones que se han hecho por parte de la familia Biden, así como también de otras agencias que han participado en ocultar la investigación que se hizo desde el FBI y particularmente como te digo, ese documento ese informe que parece Quisiera que es una pieza clave para llevar a lo que podría ser un impeachment en contra de Joe Biden y de sus posibilidades de presentarse nuevamente a la reelección. Esto según la oposición aquí en los Estados Unidos, es decir, los republicanos, constituiría una especie de delito que podría ser catalogado en el ámbito de lo que sería España o Latinoamérica como traición a la patria, pues habría recibido fondos de un gobierno extranjero para tomar decisiones políticas favorables para ese gobierno. Madre mía. Nos dejas helado directamente, Maybor. Eh, pero has hablado del Partido de los Comunistas Chinos y yo quiero preguntarte por esta noticia que dice ¿qué está pasando? Los proyectos secretos del Partido Comunista Chino en Estados Unidos. Eh, Maybor, ¿qué está pasando con el Partido Comunista Chino en Estados Unidos que cada vez va cogiendo más eh, capas del poder, en el sentido de que poco a poco se van introduciendo, van comprando voluntades y el Partido Comunista Chino está teniendo digamos, cada día más influencia en lo que pasa en Estados Unidos. Así es, son las manos escondidas que están en cualquier lugar. El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho, por ejemplo, un instrumento legal que busca evitar que esas empresas chinas que están directamente relacionadas con el Partido Comunista Chino sigan comprando propiedades cercanas a las bases militares de los Estados Unidos y propiedades también que tienen que ver con posiciones estratégicas de los Estados Unidos y en la industria que es estratégica para los Estados Unidos. Fíjate que en esta semana que concluyó hubo un evento muy importante en el Congreso y es que eh, tanto republicanos como demócratas se unieron para crear una mayoría que no es toda, alcanzaron una mayoría de 221 que no se contaba para eh, impulsar una legislación que evitara que el gobierno de Joe Biden siguiera manteniendo aranceles preferenciales para empresas que han ido a China a producir allá porque el costo de la mano de obra en Estados Unidos es muy alto. Sin embargo, existe una posición por parte de algunos representantes de la Casa Blanca de que esa legislación aprobada por demócratas y republicanos tiene que ser vetada por la Casa Blanca. Muchos se han preguntado por qué. ¿Cuál es la razón por la cual existe tanto problema y obstáculo a la hora de sancionar a China. Hay muchos desde los estados, principalmente California, aquí en Nueva York, donde la presencia del Partido Comunista se ha detectado hasta con una especie de policía interna que estaba expiando a los ciudadanos chinos, que como muchos saben, en la ciudad de Nueva York hay una gran cantidad de eh, ciudadanos chinos que huyeron del régimen y que hoy en día se sienten como perseguidos por el mismo régimen aquí en suelo norteamericano. También en Washington, D.C., hay una alta presencia en Delaware, que es el estado eh, natal de Joe Biden, así como también en otros estados donde la presencia del Partido Comunista a través de esas empresas que se hacen llamar privadas han hecho de las suyas y han logrado imponer. Una amplia gama de capital. Te voy a contar otro detalle que es muy importante para que las personas que nos están viendo entiendan la capacidad de extensión de esa mano silenciosa que ha venido cubriendo muchas áreas de lo que es la economía de los Estados Unidos, pero también el área de la política. Aquí en Estados Unidos, en estos momentos, se ha empezado a revisar cómo desde el punto de vista de las universidades, la formación académica, los elementos que se generan para la creación de inventos, han sido permeados por miembros del Partido Comunista Chino y en particular por miembros militares del Partido Comunista Chino. Han sido sancionados muy pocos, aquí la antigua administración hablaba que había aproximadamente 400 mil personas que estaban directamente vinculadas con el Partido Comunista Chino que tenían espacios importantes en las grandes universidades, en las de renombre, las que se llaman Ivy Leagues, pero también en escuelas y en lo que son los centros de creación de inventos para poder copiarlos y reproducirlos, como ha sido prácticamente la estrategia de China en los últimos uh, tal vez años, para poder generar hoy en día lo que tiene en materia de crecimiento tecnológico. Así que aquí estamos viendo de una penetración que no tiene una especie de posibilidades de pararse aunque existen posiciones políticas importantes que señalan que no lo pueden dejar seguir creciendo. Y otra parte importante que se ha visto, y que de hecho hay un caso federal y una acusación contra uno de los individuos, de una empresa que participó en la prestación de servicios electorales y que fue eh, pues descubierta a raíz de una investigación que se hizo a través de una ONG, donde eh, se decía que esta empresa de software había prácticamente eh, logrado acumular y entregar al Partido Comunista Chino una parte importante de la data de personas que son o electores o trabajadores electorales en los Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti un gran saludo para darle al equipo y la audiencia. Mm. Chao. Pues amigos, nos ha dejado Meibor los pelos como escapia, señor... Eh... Carlos, Carlos Paz, por un lado nos hablan de que Joe Biden podría sí. formar parte de una organización criminal que ha recibido dinero de un gobierno extranjero y que eso, eh, lógicamente, es alta traición. Aquí en, España, aquí en España sabemos que Podemos recibió dinero de un gobierno extranjero y forma parte del gobierno de España. Pero bueno, Estados Unidos se toma las cosas un poco más serio. Y luego también hablar de la infiltración del partido comunista chino que está condicionando la política de la potencia más importante de, de, del mundo, que son es los Estados Unidos de América. Es que seguramente ya no es la potencia más importante del mundo de Estados Unidos. Y si lo es, tiene que compartir ese poder, desde luego, con otras. Se ha abierto un mundo multipolar y eh, un elemento de ese mundo multipolar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 Precisamente esta semana Biden ha anunciado que se presenta a la reelección. Eh, Le presentan a la reelección. El regreso de la momia. <risas> el, regreso, el regreso de la momia. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque están todos estos intereses detrás, que muy bien nos ha estado contando Michael Petit. Esa, esa es la circunstancia. Es absolutamente increíble que presenten a una persona cuyos mejores días están detrás de él. Eh, pues, a, a, Como mínimo, ¿no? por ser suaves y cariñosos. ¿no? Esto no es una cuestión Cuestión de edadismo que también dicen ahora, o de meterse con las personas mayores. No, no, no. Cuestión de que ya no tiene eh, la energía, ni el poder, ni la claridad mental para enfrentarse a la oficina del presidente de los Estados Unidos. ¿no? Lo que pasa es que tienen ahí pues, esa camarilla que, que les beneficia y el Partido Demócrata eh, que les beneficia. Entonces, solo así se entiende que este señor se pueda volver a presentar y que estén absolutamente encantados. ¿no? Y estar entramado mediático, entramado mediático de la CNN y eh, la única disidencia que estaba en la Fox, pues también se la han cargado. Eso es lo que hay. Bueno, yo, yo aquí tengo que poner incidir en la herida. no. El, el Partido Demócrata no es más que un partido vendido en este momento, ya sabemos todos que se ha conformado, siempre lo digo, el lobby demócrata de Washington es un partido vendido, es un partido donde no, no reina nada más que los intereses económicos y que además solamente reinan eh, los ideólogos de izquierdas como Noam Chomsky o Bernie Sanders, eh, que son la ultraizquierda, la ultraizquierda que, que está próxima precisamente al Partido Comunista. ¿no? Eh, es lo que se estudia y ellos son, han, han metido sus cátedras y sus libros en, en las universidades americanas. Y no hay más que estar en Estados Unidos para verlo. Cómo les jalean constantemente a todo este adoctrinamiento de la izquierda que también tenemos en Europa y que también tenemos en España. No es nada más que una extensión de todo esto. Lógicamente el Partido Comunista, como es inteligente... Pero, por ejemplo, eh, la, ¿qué opina usted de la noticia bomba de que Biden ha podido recibir dinero es que, del extranjero? Es que viene a colación de todo esto. Eh, precisamente el, el, el Partido Demócrata lo que necesita es dinero porque, porque evidentemente tiene que oponerse al, al resto de la población americana, a la América profunda, a la América, profunda, la América real, ¿no? No, no profunda, sino la América real. ¿no? Y lo tiene que hacer a través de la propaganda, igual que lo hace el Partido Comunista y todos los partidos comunistas la utilización de la propaganda. Noam Chomsky es un maestro de, de estas cuestiones y es el, uno de los ideólogos de estas historias que se estamos viendo en Estados Unidos. Eh, presentar a la momia de Biden pues no representa nada más que un insulto más a la inteligencia, como bien antes era Petro. ¿no? Pero con esto quiero decir que lo que de verdad están metiendo es la ideología comunista y la ideología eh, precisamente antinacional y antipatriota de los Estados Unidos. ¿no? Eh, yo evidentemente lo estoy viendo en Europa y lo estoy viendo en España. El problema es que para alimentar la maquinaria de la demagogia de, de de la partitocracia y de la demagogia que tiene que utilizar la izquierda para imponerse porque no son cuestiones de razón, porque no son cuestiones de verdad y porque no son cuestiones, además, sobre todo de civilización. Eh, repito, estas noticias son importantes porque nos dan a entender que sin este poder económico, este poder económico que lo vemos también en España, como el gobierno español dice que mete un impuestazo a la banca, que, que, que son 577, que no es nada para la banca y pacta directamente para que la banca le dé dinero para unas próximas elecciones. Lo que vemos es que es el, igual que hace el Partido Comunista, el, el poder financiero unido con la izquierda para oprimir precisamente a los nacionales, que en este caso somos los españoles, somos, son los americanos o son los europeos. Señor Dalmao, ¿usted sabe lo que piensa don Juan Carlos I de Doña Leticia? No, no lo sé. Eh, creo que mal, ¿no? ¿Le, gusta, mal. ¿Le gustaría saberlo? Sí, claro. ¿Y a todos ustedes, ¿le gustaría saber lo que piensa don Juan Carlos I de Doña Leticia? Pues déjame que le lea la siguiente noticia. Dice, eh, Pilar Aire revela lo que de verdad dice Juan Carlos I de la reina Leticia. Y sí, es lo que todos piensan. Según Pilar Eire, en su columna de la revista Lecturas, del 27 de abril del 2023, el rey Juan Carlos I, en, un, en, una, en, en sus largas horas de comilonas, copas y confianzas en San Genjo, ha tenido un tema de conversación favorito, su bestia negra, la reina Leticia, su nuera, la esposa de su hijo Felipe VI, el rey mérito y su entorno, según la escritora, culpan a la reina Leticia del desaire de Carlos III del Reino Unido. Atención lo que dice la noticia, dice el entorno del emérito, achaca a la reina de España que el monarca británico no quisiera finalmente recibirlo, quedándose el rey Juan Carlos solo y desairado en Londres. Según aire, los amigos del suegro de Leticia dicen que fue ella personalmente quien llamó a Camila para que no recibiera a Juan Carlos y emitieran el comunicado, desmitiendo la comida entre los primos. Hace dos semanas, desde el entorno del emérito, se coló la noticia de que antes de que su llegada a Sanjenjo haría una escalada en Londres para ver en el encuentro del Real Madrid y el Chelsea y además comiera con Carlos III eh, en la residencia privada del monarca inglés. Según Pilar Aire, Juan Carlos siempre trató a la nuera como la misma indiferencia que dedica al resto de su familia y se refería a ella como la asturiana o la mandona, con tono despectivo. Juan Carlos I culpabiliza a la reina Leticia de las investigaciones periodísticas sobre su fortuna y de su exilio. Según el entorno del jefe del Estado, Leticia animó a Felipe VI y al gobierno de Pedro Sánchez a tomar la decisión de que Juan Carlos de Borbón se instalara en Abu Dhabi. Una mala relación que también se ha hecho extensible a las hijas de Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina, que están muy dolidas con la reina, ya que creen que no las ha apoyado en sus problemas familiares. Estos días se morían por estar al lado de su padre, pero había orden de la asturiana de que la visita a San Genjo no se convirtiera en una romería como ocurrió el año pasado, explica Pilar Aire sobre las fracturas en la Casa Real Española. Pues... Yo quiero saber la opinión de nuestros invitados. Señor Tamboleo, ¿usted qué opina que su majestad el rey Juan Carlos I pues, acuse directamente a la reina Leticia, según Pilar de Aire, lógicamente, eh, de que no pudo tener un encuentro pues oficial con el rey de Inglaterra? de que llamó directamente Leticia a Camila para que suspendieran ese encuentro y sobre todo de que es Leticia la que ha iniciado esa cacería, digamos, para que el rey sea acosado desde este punto de vista periodístico, desde este punto de vista fiscal y de que a los socialistas pues le tengan en el punto de mira y se haya tenido que ir a Budapest. Leti... Son muchas cosas, pero... So, sí, son muchas cosas, pero resumiendo, Leticia, la consorte mandona que vino, que vino de Asturias, pues es la perfecta aliada de Pedro Sánchez en toda esta materia. O sea, es que todo lo que le susurra al que sí que es rey, que es Felipe VI, es absolutamente nefasto. O sea, que es, que es una de las razones que nos explican la situación, eh, la situación actual, ¿no? y los consejos que se lleva y la debilidad del propio Felipe VI con todo esto. O sea, es que si ella quiere ser su principal consejera, pues... Pues es una consejera terrible, o sea, es la fe fatal, eso, eso está claro y... Vamos, ah, es... a usted no le gusta mucho, por lo que parece. No, desde luego, bueno, si es que no es que me guste o que no me guste le es con, que... ¿Le ha contado piel lo que piensa Leticia de usted? Sí, pues no creo, a mí felizmente no creo que me tenga en su agenda porque si no yo tendría también algunos perjuicios, ¿no? Ella, a quien apunta, mata, o sea, es, es una cosa terrible, no hace prisioneros, eso está claro, no lo ha hecho ni con su propio suegro. Entonces, ese es uno de los principales, es uno de los principales problemas. Aquí eh, lo que vemos es que a Juan Carlos le han tratado muy, muy, muy mal, muy, muy, muy mal, y, y no solo a Juan Carlos, porque no nos lo vimos ahora. Tenemos las imágenes de cómo ha tratado a Sofía. ¿Eh? Eso recordémoslo siempre. Recordémoslo siempre. Eh, Sofía ha tenido una dignidad a la hora de aguantar toda una serie de cosas. Una dignidad a la corona y una dignidad sin haber nacido en España. Para la nación española, ...que Leticia no podrá tener ni volviendo a nacer. Yo creo que debemos pedir a, a, la, a, a los que gobiernan y a la Casa Real ejemplaridad. Y la ejemplaridad va por todos los lados. ¿Usted cree que Leticia a quien le coge manía le mata? Digamos. Sí, bueno, yo tengo testimonios que evidentemente, y se evidencian que sí, ¿no? Por ejemplo, el carácter de Leticia es conocido, ¿no? El... Pero ¿Por ejemplo? Bueno, eh, no voy a dar nombres. Pero... No diga nombre, pero ¿qué pasó? <risa> no, no, no. Otro <risa> <No>, encuentro, otro <risa> encuentro. No, no, no. <risa> pero pero el, el, la ejemplaridad, quiero volver otra vez a mi argumento, es la ejemplaridad que, que debe dar todo el mundo. Eh, evidentemente el rey emérito en muchas cosas no ha sido ejemplar. Eh, cosa que su hijo debería aprender. ¿no? El hecho de por sí, en eh, bueno, pues algunas cuestiones, pues, eh, des, en los españoles le debemos pedir a la jefatura del Estado, por ser jefatura del Estado, ¿no? porque sean reyes o porque dejen de serlo, ¿no? sea quien sea la jefatura del Estado, que de, debe ser ejemplar y que además debe eh, pues, precisamente eh, dar esa ejemplaridad a conocer. ¿no? Y que estas guerras internas que tiene la, la, la, la Casa Real o la jefatura del Estado en este momento no son buenas, no son buenas ni de cara al exterior ni de ni para los españoles. Uh -huh. Repito, nosotros queremos eh, que todo esto eh, de alguna manera pues acabe y, y todas estas cuestiones pues que no trasciendan y, o, o si tienen que trascender pues se quede prácticamente en nada. Uh -huh. Referente a los nombres evidentemente no los voy a dar. Pues señor Paz, ¿usted cree que doña Leticia donde pone el ojo pone la bala y le crucifica a la persona? Se ve te, telegráfico, sí. Se decía que Sofía había sido, había representado muy bien su papel. ¿Por qué ha presentado porque era una profesional, eh, había sido educada para realizar su trabajo, que iba a ser el de reina. Leticia era la presentadora del telediario, esto nunca lo olvidamos. Y yo creo que es un elemento, a Leticia me refiero, pernicioso para la propia monarquía. Pues ahí queda la palabra de nuestros invitados y, y antes de ir a la entrevista, quiero leerles ya... Esta última noticia, porque es un auténtico bombazo. Dice, la verdad sobre la supuesta pelea a golpes de Piqué y el hermano de Shakira. Dice, Gerard Piqué viajó hace unos días hasta Miami para reunirse con sus hijos Milan y Sasa, que residen allí junto a su madre, Shakira, desde hace semanas. Apenas unas horas después de su llegada a la ciudad, la periodista Verónica Bastos, del canal Telemundo, aseguró que el deportista tuvo un fuerte encontronazo con su escuñado, Tonino me Mebarat. Según la información difundida en el programa La Mesa Caliente, el hermano de Shakira se habría enfrentado a Piqué tras una dura discusión con Shakira. La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con el ex... Y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que al parecer Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana, aseguró Bastos, señalando que la discusión se había tornado violenta. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reportaje policial y no existe un reportaje oficial público sobre dicho incidente, añadió. Aunque los implicados no se han pronunciado sobre este asunto, sí lo han hecho fuentes cercanas a la los protagonistas que demienten a libertad digital que haya ocurrido tal enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que el catalán se ha alojado en un hotel de lujo con piscina donde recibió a sus hijos a los que llevaba semanas sin ver, concretamente desde que Shakira abandonase nuestro país definitivamente. Señor Tamboleo. Esto está pasando ya de claro oscuro, ¿no? O sea, la separación de Shakira y, y Piqué empezó con, con una canción, pero al parecer ya es que no se pueden ver. Y de hecho, según esta información, hasta llegar a golpes con su escuñado. Bueno, yo espero luego que no lleguen a golpes, pero sí que al final han hecho muchísimo negocio, que es también de lo que va esto? Han hecho caja los dos. O sea que.. En y él ahora ha tenido excelentes noticias eh, de cómo se va a incorporar a Mediaset uno de sus productos o sea que, que también estuvo publicitando con eh, precisamente eh, la, la famosa canción entonces los dos han hecho caja los dos han hecho caja y nos cabe preguntar no entonces eh, la moral que está ahí o si lo han planificado como otras tantas cosas no porque porque es lo que eh, lo que estamos viendo eh, que se lleven ya mejor o peor los vídeos que se han difundido el propio Piqué eh, haciendo su paternidad eh, con toda lógica y demás, eh, que le han criticado, y la posible solidaridad con Shakira, que es una señora que ha venido a España a defraudar. ¿Eh? Es una señora que ha venido a España a defraudar, no ha venido eh, a otra cosa. Ojalá le hubieran hecho la mitad. Una otra cosa, más ha venido. ¿no? Bueno, para aprovechar para una otra cosa, pero principalmente se ha dedicado eh, a defraudar. ¿no? Ha puesto cosas de que si Latinoamérica y tal, pone toda la bandera, se le olvida la de España, pese al tiempo que ha vivido aquí y pese a todo lo que ha defraudado aquí y pese a todo el beneficio económico que se ha llevado de aquí, la señora Sakira. ¿no? Pues eh, qué triste, y si se cambia su residencia fiscal y no vuelve aquí, pues casi mejor. Pues bueno, ahí tenemos la opinión de nuestros invitados. La verdad que, amigo, yo voy a decir algo, o sea, el saqueo fiscal que hace la Hacienda Pública Española me parece un robo... Y me parece que, señala Shakira, demasiados impuestos ha pagado para los servicios que tenemos. Vamos ya directamente a hablar del libro Descifrando el Islam, de Carlos Paz. Don Carlos, ¿por qué tenemos que descifrar el Islam? ¿Qué nos han informado, qué nos han dicho los medios de comunicación sobre el Islam? ¿Qué mantras han creado y qué otras cosas no sabemos del Islam? El subtítulo del libro es eh, claves para comprender e interpretar el Islam. Si no comprendemos qué es el Islam, difícilmente vamos a interpretarlo. Los mantras, eh, básicamente, y por reducirlo al máximo, hay una serie de narrativas que nos han contado bien desde la derecha, que tienen un, una islamofobia congénita que no quiere entender qué es, o el otro lado, que Ahora, es... Eh, ¿Se refiere usted al Partido Popular y a vos? En general, el concepto de derecha como una cosa muy amplia, no quiero señalar a este o aquel. Eh, y luego la izquierda quizá, bueno, y sin quizá, eh, tiene una política que es peor, que es la, la islamofilia, sin ningún tipo de comprensión, de interpretación ni nada parecido, y entonces abraza el islam, quizá movido por su odio al cristianismo, sin saber o sabiendo que todavía sería peor, que ese vacío eh, moral, religioso y cultural, si descargamos al, al cristianismo de España y de Europa, lo va a ocupar el islam, como lo está ocupando en Francia, por ejemplo. Eh, el Islam, que ha tenido una presencia casi de 800 años en, en España, eh, fue digamos, el último reino expulsado en 1492 de, de Granada. ¿Qué ha dejado en España eh, como algo bueno? Porque también algo malo fue, por ejemplo, el Islam, eh, la principal fuente de ingresos era el tráfico de esclavos pero también ha dejado cosas buenas en España ¿no? 800 años fueron en muy pocos sitios eh, en algunos estuvieron casi nada eh, uno de los mitos es que España ha hecho su reconquista que, que eso es verdad, sino que el único país de Europa que ha hecho la reconquista todos los países de los Balcanes también hicieron su reconquista expulsaron a los otomanos, ¿y qué ha quedado? pues eh, se dice muchas veces que somos la mezcla de judíos, eh, cristianos, musulmanes eso es falso eh, no, no han dejado nada étnico no han dejado algunos topón algunos sitios, o los nombres de algunos topón y han dejado maravillosos eh, recuerdos arquitectónicos como la Alhambra, la Giralda y poco más, porque muchas cosas que son achacables al Islam no lo es, por ejemplo, el arco de herradura, no es islámico. Eh, habla, ya en la segunda parte del libro, habla de Islam y democracia. ¿Es compatible el Islam con la democracia o es como el agua y el aceite? La primera parte es puramente eh, objetivo, hablo de lo que es el islam, el derecho, etc. Etcétera, etcétera. Y en la segunda parte sí opto por hablar de cuestiones subjetivas, hablo de la democracia y me preguntas es si un concreto. ¿Es posible democracia en países de mayoría islámica? Sí, pero no es que lo crea yo, sino que existe democracia en el Líbano, existe democracia en Siria, en otros muchos países, en Egipto... Eh, ¿En Siria existe democracia? En Siria es un país eh, donde existen partidos políticos, existe uh -huh. parlamento, existe elecciones... Existe una constitución, existe oposición, tiene todos los elementos para hablar de eh, la existencia de una democracia homologable con Occidente, por supuesto. Eh, así que sí es posible la democracia en países de mayoría islámica, eh, pero no es, país, no es posible en otros países en donde el trasfondo cultural no va a permitir nunca que esto suceda. Por ejemplo… Por ejemplo, en Afganistán, que su fondo cultural es el que es y no va a ser posible meter la democracia, puesto que la democracia, hay un afán occidental por meter la democracia a fuego y sangre y con calzador en muchas partes del mundo, que no es posible, es como plantar orquídeas en el Polo Norte, no va a ser posible. Usted habla de la hermandad musulmana, ¿qué es exactamente? Todo el islamismo, eh, aquella parte del islam que quiere implantar la, la sharia como única fuente de derecho, tiene dos polos, la hermandad musulmana y el wahabismo. La hermandad musulmana es esa parte del islamismo que tiene la misma finalidad que, que el wahabismo, que todos los grupos terroristas que tristemente conocemos, pero que ha aceptado el juego democrático. Siendo esto así... Europa, la debilidad de Europa, les llama a sonreír a esta hermandad musulmana que tiene como única fuente, como única finalidad implantar la Sharia, como única fuente de derecho eh, y que tiene grupos terroristas, pero que en Europa muestra su cara amable y se presenta a las elecciones. En España hay partidos de la hermandad musulmana. En los últimos comicios en Melilla se quedaron a 100 votos de la presión elegidos. Ya que habla de Melilla y Utah. Ceuta... Eh, no sé si lo, lo tratan en el libro, pero si en eh, Ceuta y Melilla ganaran partidos musulmanes, ¿cuánto tiempo duraría Ceuta y Melilla en manos de España? Tenemos el, el, el, la gravedad de que Marruecos públicamente y de manera impúdica el reclama eh, Ceuta y Melilla hay pa pa papeles desclasificados de la CIA en donde se habla que el rey emérito eh, ya, y los gobiernos anteriores o parte de ellos ya estaban de acuerdo en entregar Ceuta y Melilla duraría contestándote pues un fin de semana, muy poquito tiempo y se entregaría y volveríamos a sacar la cuestión de que no habría oposición a la entrega infamante de entregar dos, dos ciudades que existen desde antes de que existía ningún reino en el norte de África. Uh -huh. eh, todo el mundo muchas veces se relaciona el terrorismo con, con Islam. ¿Por qué...? Lógicamente la percepción que se tiene de este occidente es porque los últimos grandes atentados han sido islamistas. Uh -huh. Pero, ¿estamos equivocados a hacer esta comparación o verdaderamente en lo que nos ha permitido el medio de comunicación es la verdad? Está muy lejos de ser la verdad. Son corrientes muy concretas del Islam, de las escuelas suníes, todo el terrorismo islamista, que no islámico... Está a cargo de corrientes suníes, no chiíes eh, y corrientes muy concretas de escuelas, eh, principalmente de la escuela, Hana, eh, de escuela Hanafi, del wahabismo y de algunas eh, interpretaciones del norte de África. Además habrá que decir que el terrorismo o por lo menos la eclosión de los, gran, de los grandes grupos islamistas terroristas, estoy pensando en los talibanes, estoy pensando en Al Qaeda, estoy pensando en Talibán al-Sham, estoy pensando en el Estado Islámico por supuesto, ha sido sufragado, apoyado y lo he visto in situ por Estados Unidos y por otros países de Occidente. Uh -huh. eh, usted habla de inmigración uh -huh. eh, la inmigración muchos líderes islámicos hablan de que van a conquistar eh, Europa por el, por el vientre de las mujeres musulmanas hay sitios por ejemplo como Suecia donde casi un millón de suecos ha tenido que ir de Suecia porque la situación es irrespirable en Bélgica hay zonas por ejemplo en Bruselas uh -huh. que bueno, eh, parecen directamente de Damasco. En Francia todo el mundo sabemos lo que está pasando. ¿Cree que puede haber una integración del Islam en el mundo occidental con una cultura eh, judío-cristiana? No. Respondiendo, empezando por el final, porque eh, primero que las culturas no se mezclan, eso es imposible. El multiculturalismo, aquí mismo dije lo que opinaba de él, eh, es imposible ese multiculturalismo y siempre el multiculturalismo ha terminado mal. Son las élites rectoras europeas las que llaman a estas gentes, no son estas gentes que nos invaden, es decir, la culpa es de, de las élites rectoras europeas. Eh, y con la convivencia del Islam y el cristianismo sí es posible, es posible dónde en el Líbano y en Siria, por ejemplo. Una anécdota, vamos, una, muchas veces me dicen que es Siria, y mucho, reduciéndolo al máximo, es esa capilla de, de Ananías, donde se convierte San Pablo, donde, que es el creador del cristianismo, el, digo, el gran difusor, por lo menos, eh, está cuidada por un musulmán. Es el, el, Islam, el Islam y el cristianismo conviven perfectamente porque han dado ese hecho histórico, no se ha metido con calzador como se pretende hacer desde el mundialismo y desde el postmodernismo. Mm -hmm. y, y una última conclusión. En la situación que se está viviendo ahora mismo en el mundo, eh, hay una guerra en, en Ucrania, eh, hay un enfrentamiento claro entre Occidente, Rusia y con el apoyo de, de China. En ese, en ese enfrentamiento que, eh, que digamos, nos recuerda mucho a la Guerra Fría del siglo pasado, ¿en dónde encajamos el Islam y los países islámicos o los países de religión musulmana? Aquellos países que tienen un sentido nacional de la política, que tienen sus recursos nacionalizados, que no permiten que las grandes multinacionales mangonen en sus recursos, se van a posicionar conjuntamente con Rusia y China, ya se han posicionado. Aquellos países que están dispuestos a entregarse a que entidades supranacionales occidentales mangonen en su petróleo, en su gas, en sus recursos, se van a posicionar conjuntamente a Occidente, lógicamente. Como es así. Eh, aquí tenemos los dos invitados. ¿Quería hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hacer A Don una, una pregunta muy importante, ¿no? Eh, hemos visto cómo la, la, la guerra del siglo XXI se ha llamado terrorismo. Tenemos, eh, bueno, desde el Estado Islámico Al-Qaeda. Yo creo que, y, y en la afirmación quiero que vaya también mi pregunta. Yo creo que Occidente se ha equivocado mucho con el Islam, eh, porque precisamente lo que ha intentado ha sido avasallar el Islam. Eh, ¿Es posible que Occidente pueda entender alguna? vez que eh, realmente lo que necesitamos es que el Islam en, en sus propios países eh, tenga un funcionamiento pleno y que sea eh, el que cope precisamente todos, todas estas corrientes eh, como el wahabismo, como todas estas corrientes sunitas eh, que nos acercan al terrorismo y haya mayor control en estos países, ya sea Siria, ya sea otros países. Y la segunda pregunta, eh, ¿qué papel jugaría España en todo esto? Porque yo entiendo que el resto de Europa, se ha desentendido y España precisamente es uno de los países que podría comprender esta encrucijada realmente entre Occidente y, y el Islam. Europa utiliza armas arrojadizas como el concepto de la modernidad, de la democracia, de los derechos humanos, de la situación de la mujer y, curiosamente, elige como socios en ese ámbito, en el orbe islámico, a los países que no existe democracia, que no existe la modernidad ni los derechos humanos ni los derechos de la mujer. Estoy hablando de Arabia Saudí, estoy hablando de Qatar, de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Y países que sí serían homologables eh, hemos colaborado en sus bloqueos y en sus bombardeos. Eh, esta situación debería cambiar, así termino el libro, el libro, planteando esa situación y lo que debería hacer Europa y España con respecto a países del orbe islámico. España no tiene un peso específico hoy, España no tiene ningún tipo de soberanía, ni decisión, ni voluntad de decisión al respecto, pero sí quisiera hacer un apunte. España tiene una ventaja en el mundo islámico, para con el mundo islámico, importantísima. Y es que tiene una buenísima imagen, pese a que estemos secundando los bloqueos, pese a que estemos secundando los bombardeos, eh, doy fe que en todo el Levante, en todo Próximo Oriente, que llamamos aquí, eh, tiene una muy buena imagen de eso, podríamos aprovecharnos. Sí, yo coincido plenamente con la aproximación al multiculturalismo, a mí me parece de hecho casi una especie de oximorón, porque mmm, al final... Si juntas culturas diversas o, o, se, o se acaba eh, superponiendo una y vence, o te las comes o, o convergen ¿no? y eso desaparece. Entonces esta cosa tan muñeca multiculturalismo pues yo nunca lo he terminado de ver ¿no? Eh, y no lo comparto desde luego. Sin embargo, lo que sí que a mí me parece difícil es distinguir, que me parece interesante también, pero difícil, religión de cultura. Porque al final son también dos cosas que ahí sí que van... Eh, eh, pues muy ligadas, ¿no? O sea, es la, eh, la cultura, eh, la religión y unos valores, o sea, es que van, eh, van los tres totalmente de la mano. Entonces, bueno, pues me gustaría que profundizaras un poco en eso. Al decir, que es una frase retórica, pero que es real, que la religión se supedita al trasfondo cultural, esto se traduce en una serie de cosas. Por ejemplo, eh, suníes son Turquía y Arabia y no tiene nada que ver el, el uso obligatorio del niqab, en donde la mujer solo tiene un espacio en los ojos, en Arabia y entonces usted se va por el, eh, en el mismo espacio cultural religioso a Turquía, al barrio de Taksim, en Estambul, y ve unas señoritas en minifalda y el, el consumo de la cerveza es libre, eso es porque hay un trasfondo cultural. Arabia no ha tenido ninguna cultura. En Arabia todavía se comercializa el pis de camello en latas, porque creen que, que, que se lo beben, en fin, una serie de cosas. Eh, porque no hay ningún trasfondo cultural, pero no se puede comparar con el mundo turcomano, en donde sí tienen un, un trasfondo cultural serio. O el mundo chi, en donde... En, en Irán, en eh, las mujeres, es obligatorio el uso del hijab, pero doy fe, y lo agradezco profundamente, que en el Líbano, que es un país donde la minoría mayoritaria es chi, eh, tú estás con una señorita, como me pasó, tomando, tomando algo y la ves en minifalda y con una camiseta tirantes, al invitarle a una copa, eh, me dijo, yo no bebo alcohol. Pero, y, y me dijo, soy chi y no llevaba ni hijab, y llevaba una indumentaria plenamente moderna, porque las mujeres libanesas, por su trasfondo cultural, más allá de que fueran chiíes o no, que lo eran, no le pones un hijab ni le tapas, porque siempre han ido así. Ese trasfondo cultural tiene más peso que la cuestión religiosa y se transforma en cosas de estas, o que convivan con cristianos, o que eh, cuiden esa capilla de Ananías, pues claro, porque el trasfondo cultural tiene más peso que lo muy, puramente religioso. Sé que es difícil y está entreverado, no es tan difícil, no está separado. Tú tienes razón cuando dices que tiene un peso específico en, el, en la cuestión cultural. Evidentemente no se puede separar. Pero sí, eh, sería como el catolicismo eh, y España. Pues está entreverado y separarlo es prácticamente imposible. Pero es, es muy difícil, la, es muy diferente la expresión, por ejemplo, de Semana Santa de Andalucía con la de Castilla, por ejemplo. Haciendo un símil muy amplio y que no tenga mucho que ver, pero que eh, los, las maneras de ser se imponen mucho más que la propia religión en ocasiones. Mm -hmm. Señor Carlos Paz, ¿por qué tenemos que comprar Descifrando el Islam? De, mira, esa es, su cámara es aquella. Pues creo que. Ahí, eh, la 5. El libro en cuestión, de Descifrando el Islam, eh, deja muy bien retratado lo que es el Islam y por lo tanto podremos. Eh, hay que analizarlo e interpretarlo. Y el Islam a día de hoy es un trasfondo cultural de 45 millones, de 1.500 millones de personas que están a las puertas de Europa o dentro de nuestro continente, muchos millones de ellos, y habrá que entenderlo para dar una explicación de qué es lo que tenemos dentro de nuestro continente. Pues bueno, don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Gracias a vosotros, de verdad. Y a todos los amigos, no se olviden encargar ya Descifrando el Islam, de Carlos Paz. Porque, amigos, si no se lo leen, no van a saber la verdad del Islam. Y ya nos tenemos que despedir. Señor Dalmao, señor Damboleo, ¿sabe lo que se me ha ocurrido? Que podíamos regalar a, a Petro. Bueno, me temo lo peor. No, me lo ha dicho Carlos Paz. Yo creo que podríamos regalarle un bote de pis de camello. ¿Qué le pasa a usted? <risa> un buen jamón, que no, también no. le van a encantar. No, no, no, no. Digo a Petro, eh. Que sí, sí, pero un buen jamón. No, un jamón no, un jamón no. Se, se lo comen tres noches. No, no, un jamón no. ¿Tú qué opinas? Le un jamón, un bote de pis de camello. Yo le regalaría una humilde invitación para que no volviera a España. Bueno, y usted se queda con el jamón. Yo, después de lo que, no, de que ha dicho, yo retiraría el placer, pero este gobierno no lo haría, retiraría el placer a su embajador, pero bueno, este gobierno es lamentable. Señor Tamboleo, señor Dalmao muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Amigos, nos despedimos de todos ustedes, hasta la próxima semana. Dándoles las gracias por haber estado aquí con nosotros, diciéndoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto, amigos.